¿Qué va a ser la siguiente? Dice así, la tareita va a ser la inversión, vamos a hacer estas preguntas, vamos a hacer estas preguntas a la gente, ¿listo? ¿Cuánto dinero deberías tener en el banco para que pudieras suplir todos tus gastos de aquí hasta que te mueras? O sea, vamos a encontrarle el número de libertad financiera a, a, a alguien, a un amigo, vecino, primo, ¿listo? ¿Cuánto dinero deberías tener en el banco para que pudieras suplir todos tus gastos de aquí hasta que te mueras? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, para tener ese flujo efectivo, ¿cuántas casas y de qué valor deberías tener rentadas? Para saber si él entiende eso. ¿Cuánto te gastas mensualmente? ¿Cuánto te ganas mensualmente? ¿Qué es un sí. activo? ¿Qué es un pasivo? Y si tiene activos y pasivos. ¿Listo? Esas van a ser las siete preguntas de tarea de esta semana. ¿Listo? Sí. Nos vamos a el activo y el activo. Sí, sí. Creo. Estas preguntas, estas preguntas van a estar en la plataforma. Sí. Recuerden que ustedes tienen un usuario, y una contraseña en la plataforma. Entonces toda esta información va a estar en la plataforma para que ustedes las puedan tener. ¿Listo? Así que no se preocupen por no anotarlas ahorita. Bien. Y, y, y, y, y, y, y, y eh, bueno, vamos a hacer el, el cierre de la sesión. Vamos a hacer el cierre de la sesión. Bueno, ¿qué aprendieron en día de hoy de esta experiencia de libertarios? ¿Qué, es ¿qué aprendieron? Es ¿Qué llevan? Dime, Samuel. Es un activo. ¿Qué es un activo, Samuel. Es meterse lo que, me... lo que se mete... Lo que... Lo que te mete dinero al bolsillo, Samuel. Mm. Sí, ya sabí, este oh, ya el... sabía. Mi abuelita. Que... Mi, abuelita, ¿no? mi abuelita me sopló. No, dígale a la abuelita que no le soplo ¿Listo? Pero me puedes dar un ejemplo, Samuel. Si no tienes la proposición... La podemos entrenar, no te preocupes, no la tienes que tener ahorita de memoria. Tienes toda la semana para poder repasar. Recuerda que el aprendizaje no es así como automático. ¿Listo? Dame un ejemplo de un activo, a ver si entendiste qué es eso de un activo, Samuel. ¿Qué podríamos eh, hacer para meter dinero en nuestro bolsillo? ¿Qué podríamos hacer, eh, Samuel? Vender cosas o... ¿Exacto? alquilar muy muy bien ya entendiste eso es un activo esto lo tienes en la cabeza muy bien listo alquilar cosas o vender cosas listo qué más aprendieron el día de hoy qué se llevan de la experiencia del día de hoy camila y qué es un pasivo qué es un pasivo cami un pasivo es que te compras algo, pero sí. lo gastas para ti, no para otra gente como alquilarlo o algo así Exacto, todo lo que te saca dinero del bolsillo, todo lo que compres saque dinero de tu bolsillo, eso es un pasivo ¿Listo? Bien, ¿qué más se llevan de la experiencia del día de hoy? ¿Qué se llevan del aprendizaje del día de hoy? Hoy vimos tres conceptos Vimos el concepto de flujo efectivo de los ricos, los pobres y la clase media. que es un activo? que es un pasivo? Y las seis preguntas de inteligencia financiera. Vimos cuatro conceptos. De esos cuatro conceptos, ¿qué se llevan? ¿Qué se Así sea una idea, ¿qué es lo que se llevan de esta experiencia? Igual lo tienen que ejercitar para poderlo aprender. Pero de lo que se llevan, ¿qué es lo que se podrían llevar? Gastar y no... no... ¿Ahorrar y no gastar. Gastar y no... Comprar y no gastar y tenemos que ahorrar el dinero. Hasta un cierto Exacto, punto. ¿eh? Exacto, ahorrar el dinero hasta cierto punto. Muy bien. para vender ya. ¿Vender? vender cosas. Muy bien, Santi. ¿Qué más se llama de la experiencia del día de hoy? ¿No aprendieron nada más? ¿Perdí mi tiempo? <risa> <risa> Mentiras. Bueno. <risa> Repasen los conceptos y aplíquenlos, aplíquenlos. Cuando vean a sus papás gastando mucho, pilas, pilas, toca ahorrar. ¿Listo? Transfiéranlos a la vida real, transfiéranlos a la vida real. ¿Listo? Porque si no, esto no va a tener sentido. ¿Bueno? ¿Listo, chicuelos? Nos veremos dentro de ocho días y recuerden, el futuro es... y bien, libertario. ¡Eso! Cuídense mucho. ¡Chao, chicuelos! No, no, no, no, no. Yes.